Eh, buenas tardes a todos y todas Bienvenidos a esta eh, muy interesante entrevista Que tendremos con la doctora Evangelina Vázquez Curiel eh, Muy buenas tardes doctora, bienvenida Y muchas gracias por aceptar la invitación Muchas gracias a ustedes, buenas tardes eh, Bueno, eh, me voy a permitir leer su segunda Para presentarla la doctora Evangelina Vázquez Curiel es miembro del Grupo Asesor Global de Pacientes por la Seguridad del Paciente, coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes por su Seguridad, Silvia Ceballos, y directora de la Red Mexicana Paciente por la Seguridad del Paciente. Eh, es egresada de la Facultad de Ciencias por la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, de la carrera de Física. Tiene la maestría en ciencias y cursó el doctorado en ciencias e ingeniería de materiales. En ambos cursos manejó temas relacionados a aplicaciones médicas. Trabajó por 10 años en divulgación de la ciencia. En 2008 fundó la red Panamericana y Mexicana de Pacientes. En 2009 representó la voz del paciente en el lanzamiento global de la campaña en Ginebra, Suiza. De manos limpias salvan vidas. Participó en diversos eventos internacionales varios de ellos a nivel mundial como ponente. Ha escrito algunos artículos y capítulos de libros sobre seguridad del Colaboró junto a expertos de la OMS de Ginebra, Suiza, así como con diversos expertos del mundo, creando la guía de componentes básicos para la prevención y control de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, así como en otros proyectos lanzados recientemente. En 2019, ha escrito junto con otros expertos, expertos a nivel mundial la guía del empoderamiento del paciente de la OMS próxima a publicarse. En 2020 fue parte de los revisores de la guía rápida uso de imágenes torácicas en COVID-19 de la OMS. Eh, nuevamente, muchas gracias y bienvenida, doctora. Muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Y la primera pregunta sería si nos puede platicar brevemente sobre usted, ¿Qué es la seguridad del paciente y cómo se relaciona esto con la inclusión? Muy bien, vamos a... Eh, la seguridad del paciente y la inclusión tienen mucho que ver. Eh, la definición de seguridad del paciente es la reducción de riesgos de daños innecesarios durante la atención a la salud a un mínimo aceptable. Yo diría a un mínimo posible, ¿no? Un mínimo aceptable es... Nadie va a morir por un error médico, ¿no? este un mínimo posible. Es algo diferente, es de acuerdo a las posibilidades eh, de cada país. ¿no? Y la inclusión que tiene que ver muchísimo en muchos sentidos. Eh, la inclusión eh, en el caso de la seguridad, del paciente nació junto con el concepto mismo desde la década de los 90 cuando los expertos y pacientes alzamos la voz casi al mismo tiempo y desde nuestros propios países empezamos a concebir un sistema de salud más seguro, a darnos cuenta que los pacientes, sobre todo los más vulnerables, eran los mucho más afectados eh, en, durante la atención a la salud. Que teníamos morbilidad y mortalidad, obviamente, en los grupos vulnerables. A su vez, eh, expertos como el doctor Sirlian Donaldson y este, el doctor Lip, que son los que encabezan como médicos este movimiento, eh, eh, realizaron estudios y se dieron cuenta que sin la participación del paciente, sin la inclusión del paciente, sin escuchar y concebir al paciente como parte del equipo de salud y no como, como un objeto a atender, y el sistema de salud no iba a cambiar, no iba a mejorar. La calidad no iba a mejorar, las muertes seguirían. Y podemos ver en sus artículos, sobre todo el doctor Lip cómo él concibe cinco conceptos básicos para la mejora de la ciudad del paciente y él subraya con claridad que la participación e inclusión del paciente en su propio autocuidado es vital. ¿A qué me refiero? En que eh, continuar con un sistema de salud paternalista, donde las jerarquías sean tan fuertes, donde las relaciones de poder tengan tanta fuerza, no van a permitir eh, una mejora en la atención a la salud y por tanto la calidad de vida de una persona vulnerable, discapacitados, pobres eh, y todo este mundo de gente que existimos eh, y que nos conceben como minorías, pero en realidad eh, no somos tan minorías, eh, tenemos que tenemos derechos humanos y, y entre ellos el derecho a la salud el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a participar, el derecho a que sean escuchadas y atendidas nuestras necesidades, eh, el derecho a ser parte del equipo de atención a la salud desde un sentido del autocuidado, el de poder conversar y tomar decisiones durante la atención a la salud como a participar como agentes de cambio, con propuestas. Nosotros trabajamos en proyectos este, conjuntamente con profesionales de salud que se han eh, adherido. Primero, nosotros nos adherimos a los expertos y ellos a nosotros en su momento. Se dio como en diversos países. En, en América, levantamos la voz algunos de Canadá, de Estados Unidos. Este, Argentina y aquí su servidora y nos paramos allá a exigir que este, se nos escuchara y nos atendiera a nuestras necesidades. Eh, es decir, que está completamente ligado la seguridad del paciente con la inclusión eh, en, todo lo, en diversos sentidos. ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es ¿Cómo nació su interés por hacer algo a favor de la inclusión de las personas? Exactamente. Al, al, eh, durante la atención de la salud desde mi embarazo, eh, noté una... Eh, una diferenciación en la atención. Me estaban atendiendo en una institución pública como una mamá soltera en el Valle de Chalco, o sea, pobre. Y por otro lado, en la universidad que estaba yo haciendo mi posgrado y la diferencia y atención era completamente distinta, ¿no? Este, en la universidad, mi ginecóloga me miraba los ojos, se sentaba, me preguntaba ¿sí? este, diferentes aspectos de, de la atención. Este, conversábamos y cuando me presentaba como la mamá soltera y pobre, había un distanciamiento, hasta orillaba la silla, un rincón para que no estuviéramos tan cerca, se notaba muchísimo la diferencia, ¿no? Eh, eh, se notaba que yo no estaba siendo parte de ese tratamiento, yo solo estaba siendo objeto, ¿no? Ahí. Y de ahí eh, eh, empezó a nacer mi inquietud. Ya una vez que estuve en la situación, de que nació Uriel y padeció los diversos tipos de errores desde que él padeció sufriendo fetal por que estuve en labor de parto prolongada eh, posteriormente de que se habían equivocado en mi tipo de sangre durante eh, la atención a la salud le, le comenté al, al médico que se habían equivocado yo soy a negativa eh, y él me me decía que yo estaba equivocada, que él era el que sabía. Por otro lado, en la universidad me daban la razón y hasta me prestaron los documentos eh, para que yo aclarara este punto en, en la institución. Se notaba claramente la diferencia eh, eh, en cuanto a las relaciones que se estaban generando. Y posteriormente, ya una vez que nació Uriel en, se notó completamente distante, o sea, la relación entre el sistema de salud, la atención a la salud y este binomio nuevo, la mamá del especial, con su hijo especial, ¿no? Uh -huh. Entonces ya éramos los, pues, los excluidos claramente, ya no, no éramos, eh, eh, digámoslo, eh, para nada. Eh, a un grupo que consideraron regular. Mi, mi, mi sentimiento fue de que hay una terrible barrera, una, una, una brecha muy fuerte, una jerarquía muy fuerte dentro de los sistemas de salud entre el proveedor de salud y los pacientes mismos, y que los pacientes también teníamos nuestras jerarquías, ¿no? Entonces ahí nació. Eh, esta inquietud, esta necesidad mía, porque la convertí en una necesidad eh, consideré que todo lo que había aprendido en ciencias me servía mucho, todo ese conocimiento, eh, académico, contradecía la forma en que me estaban a, atendiendo, noté que violaban muchas cosas científicas, eh, y que estábamos, eh, frente a una situación más bien de eh, jerarquía social. Eh, me contradecían, aunque yo me basara en la ciencia, me, me, este, se comportaban conmigo muy distinto. Si yo me presentaba como física, a que me presentaran como mamá de Uriel, ¿no? Un niño con discapacidad múltiple. Ahí es donde inicié todo esto. Y empecé a abogar, este, me, me uní con muchos defensores de derechos humanos, de derecho a la salud de otros países. Este, tengo mis colegas de Ecuador, de Costa Rica, del Perú, que, que claramente se definieron por esa línea, por la defensa de derechos humanos. Y hemos trabajado juntos muchísimo eh, analizando y este, haciendo propuestas para mejorar, eh, yo me sorprendí de las diferencias que hay en los países en cuanto a la relación médico-paciente. Y eh, he aprendido muchísimo de ello, ¿no? Gracias. ¿Usted considera que ha cambiado algo en el sistema de salud desde que tuvo la experiencia hasta ahora que he trabajado con la OMS. Muchísimo, muchísimo. Y estoy como muy emocionada por eso. Cuando yo inicié que Uriel nació, o sea, en principio hasta negaba que existieran errores en el sistema de salud. Ahora hasta tenemos conceptos, ¿no? en La seguridad del paciente, qué significa, qué son los eventos adversos. Eh, ya es clara eh, la aceptación de que ocurren errores. Eh, también cuando inicié esto, o sea, negaban completamente la existencia, por ejemplo, de las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y claramente es un tema que ya todos dominamos, es una certeza para todos. Y, y también la participación de los pacientes antes era completamente negada. Ahora actualmente, pues, tengo mi grupo y tengo médicos y enfermeras que nos apoyan que trabajan con nosotros, cada vez hay una integración y una relación mucho más equitativa. Eh, claro, hay mucha resistencia, hay, hay diferencias de país a país. Eh, yo me emocioné mucho en Europa cómo trabajan los pacientes tan equitativamente con el sistema de salud. Aquí en este Canadá es relativo, o sea, hay mucha participación, pero también hay como sus grupitos, ¿no? Estados Unidos hay de todo, es un confeti ahí. Eh, y América Latina, hay países donde se ha trabajado muchísimo ese acercamiento de pacientes. Es una cosa bien curiosa con Argentina. Hay mucho acercamiento, mucha, eh, ya mucha este, eh, discusión sana, por decir algo, pero todavía hay um, esa discriminación a a ciertos grupos, ¿no? Ay, y fuerte. Eh, Colombia está manejándolo también muy bien. México ha mejorado muchísimo desde que yo empecé. Realmente es otro mundo, otro mundo y y yo espero y estoy segura de que mejorará muchísimo más. Cuando yo era niña, los discapacitados hasta no querían pasar ni cerca de su casa y ahora ya hay mucho más conciencia. Cuando Uriel era pequeño todo mundo se estacionaba en los lugares de discapacitados y ahora ya se ve mal, ¿no? Sí lo hacen, he visto cosas muy feitas, pero ya es mal visto, ya es como inaceptable. ¿no? Sí hay muchos cambios y, y todos podemos colaborar para cambiarlo aún más. Muchas gracias. Como mencionaba en un principio, usted tiene un doctorado. En sí. ciencias de materiales ajá, sí ¿podría decirnos cómo es que se relaciona su profesión uh -huh. con uh -huh. la inclusión? porque a veces los sí. uh -huh. temas de inclusión son nada más para abogados, sí. pedagogos ¿podría sí. compartir su experiencia, por favor? sí realmente es de forma muy indirecta realmente lo que aprendí en ciencias y lo he ido aplicando y lo que eh, eh, podríamos decir de ciencias de materiales no hay una relación directa. Lo que hay una relación directa es de la ciencia a la seguridad del paciente y de la seguridad del paciente a la inclusión, a los temas sociales. Están eh, relacionados de forma indirecta, pero bastante consistente. ¿no? Porque toda esa experiencia o todo ese conocimiento de ciencia se aplica en seguridad del paciente y solo se puede aplicar si hay inclusión, ¿no? Entonces, es como complejo decir exactamente cuál es la relación, eh, pero existe tal cual y de tal forma que muchos de ciencias, hay matemáticos, hay físicos, hay biólogos, estamos en el mismo tema de seguridad del paciente como familiares, porque exactamente hicimos la misma relación. ¿no? Y es bastante curioso, me decía mi tutora, la doctora Tagüeña, Julia Tagüeña era mi tutora, que, esa, que la gente que pudimos hacer esto, justamente tenía que ver con la formación que teníamos anterior, ¿no? Científica. Muchas gracias. Y como miembro del Grupo Asesor Global de Pacientes por la Seguridad del Paciente, ¿Cuál es la barrera más grande a la que se ha tenido que enfrentar para fomentar eh, el interés de las personas en uh -huh. la educación? Exactamente, la barrera más fuerte es la cultura. Se ha alegado mucho que por la falta de recursos no se puede atender a ciertos grupos, a ciertas eh, No se puede atender de la forma correcta, pero realmente de los análisis que hemos realizado, hemos visto que el problema básico es la, la cultura. No hay una cultura de seguridad, no hay una cultura de inclusión. Eh, y, y nos enfrentamos con un problema de resistencia al cambio, de querer, de querer seguir con este, el sistema de salud paternalista, de no querer cambiar al cuidado de salud centrado en el paciente y su familia. Eh, de tal forma que empiezan a hacer un mestizaje, dicen, no, mi, en mi hospital tenemos cuidado a la salud sentados en la familia, en el paciente y su familia. Y les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Se supone que un sistema de cuidado eh, centrado en el paciente y su familia se incorpora a la voz del paciente, se eh, eh, sientan con los pacientes a preguntar las necesidades. Eh, se les pregunta qué pueden hacer para mejorar. Entonces, para cubrir ese pequeño detalle, siempre invitan a algún paciente eh, y lo sientan a escuchar todo lo que dicen. Y de pronto dicen que ya están en el cuidado a la salud. en el paciente y, su familia, y el paciente no opina, no puede decir nada. Pero bueno, como les decía, estos cambios no se pueden dar de un día para otro. Es este, cuestión de años y años. Y el hecho de, aunque sea forzadamente, incorporar a un paciente, tenerlo sentado, es un buen inicio. Y entre, eh, entre que el paciente sea más vulnerable, esto abre más el camino a una verdadera inclusión. Porque de pronto empezó a ocurrir otra mutación extraña, es decir, del mismo equipo médico. Pues yo también soy paciente porque pues, me enfermé. Y vine acá y me trataron mal, me ofendí y ahora estoy aquí para opinar, ¿no? Entonces, esa es una extraña mutación de decir que estoy incorporando al paciente, ¿no? Pero bueno, es un inicio y no está tan mal, ¿no? Si de pronto el médico, enfermera, lo que sea, dice, yo quiero representarlos porque tuve una vivencia mala, no estamos en contra de eso, tenemos profesionales de salud que sí han vivido, que se han comprometido y han Dicho, yo voy a, a representar a los pacientes porque estoy una paciente, no sé, con X problema crónico y tengo una experiencia X. Por ejemplo, hay una enfermera con nosotros que sufrió mucho violencia obstétrica y que aboga mucho, ¿no? Porque no ocurra esto, esto es algo muy normalizado, es algo con lo que hemos padecido muchos, muchas mujeres. Y que poco a poco se está evidenciando porque nos paramos y lo contamos, ¿no? Y lo decimos y nos sentamos y lo hacemos público. Y empieza a escandalizarse la gente, unos este, realmente de todo corazón, otros no tanto, pero empieza a abrirse ese camino, ¿no? Entonces, Muchas gracias. ¿Usted... ¿Piensa que podría la, el avance te tecnológico podría tener alguna aplicación en estos modelos de seguridad del paciente? Sí, muchísimos. Sí, algo, un tema que yo este, quise, este, estoy tratando de introducir es el tema que tiene que ver con ergon ergonometría y factores humanos, que desde mi visión de física tiene que ver con sistemas complejos con los avances de computación y todo con, eh, este, estudios computacionales que se pueden re, este, eh, que pueden servir para analizar justamente eh, los sistemas de salud y específicamente la salud del paciente son de los temas que estoy tratando y atornillando a muchos científicos y uniéndolos con los de ergonometría y uniéndolos con los de factores humanos He ido acá con los del Centro de Sistemas Complejos de la UNAM y les estoy tratando de estimular mucho para participar. Ahorita lo que hace falta básicamente son fondos. Pero sí, claro que lo, tener tecnología nos sirve muchísimo y no solo en eso, en por ejemplo, tener expedientes electrónicos, en este, tener mucha información que se puede compartir entre profesionales de salud y que están obligados a compartir con otros países, con los pacientes. Ahí podemos verificar en nuestro expediente si la información es correcta y tal cual la dimos y también poder tener acceso a la información que tienen de nosotros y que a veces no nos las comparten y que la requerimos para poder eh, ayudar en nuestro autocuidado. Sí, sí hay muchísimo que hacer. Y les digo, yo estoy muy emocionada con esto de los sistemas complejos, que se trata de aplicaciones, de ecuaciones diferenciales, optimizaciones, todo esto, que tampoco es algo del otro mundo, pero que, eh, que eh, América Latina, por ejemplo, es muy poco trabajado, muy poco mencionado y que, que en Europa desde hace años oigo que lo están mencionando, trabajando y tratando de incorporar y entender. Hasta leí algún artículo ahí de Cuba, donde algunos ahí físicos hacían sus análisis. Eh, eh, también de Chile estudié algo de que eh, para evitar problemas con las cirugías y que se nos muera el paciente antes de llegar a la cirugía, hacer justamente una optimización de, del uso de las salas quirúrgicas con las variables de la urgencia y del problema que padezca el paciente. Y de esa forma, eh, optimizar y aprovechar al máximo ¿no? las salas quirúrgicas. Eh, muchas gracias. Eh, uh -huh. La siguiente pregunta sería si ¿sí nos puede compartir su experiencia uh -huh. como madre. Uh -huh. en el de inclusión. Sí, no, es, es un tema muy duro, ¿no? Es como les decía, desde que partí que embarazada, era la física embarazada y por otro la mamá soltera pobre, empecé a notar una diferencia increíble. Una cuando era la mamá este, pobre pues sí había una eh, exclusión, no, me, no conversaba conmigo el médico eh, este, no había un trato igualitario eh, eh, cuando ya nació Uriel, ya como mamá, mamá eh, noté una terrible exclusión con Uriel eh, este, las oportunidades minimizadas porque él es discapacitado. No hay escuelas. Rogaba eh, por escuelas. Estuve en listas que jamás, jamás me hablaron de las escuelas. Eh, lo Empecé a incorporar a algunas Montessori y me creerán que nos tenían en el cuartito del rincón con pagábamos mucho más que todos los lugares de discapacitados no los podíamos ocupar, estaban al frente, nos estacionábamos en la, en la tierra, eh, recogíamos a nuestros hijos por atrás, eh, empezamos a padecer, este, pues ya el, eh, ese, esa exclusión y esa eh, actitud social hacia los discapacitados en la calle, me quedaban mirando a mi pobre niño, eh, seguía caminando y decían, Pobrecita, ¿qué hizo usted y él en otra vida para que él naciera así? Y Uriel lloraba y me, él me pidió que no permitiera eso, ¿no? Entonces empecé yo a, a defenderlo y si les preguntaba que por qué creían que era un castigo de Dios, ¿no? Le digo, yo creí en la concepción católica que Dios es bueno, ¿no? Y que no castigaba. Entonces los empecé a enfrentar así y Uriel se sentía mucho mejor y, y en cuanto a ese, este, esas situaciones tan feas que empezaron a ocurrir y que, que cada vez menos ocurren, eso es lo que me agrada que en estos años ha ido cambiando, lo siguen mirando, este, él pues para nada ha tenido una novia, con qué lástima tienes algunos amigos de él, muy aislado socialmente, pocas oportunidades, escuelas especiales, es una tristeza. Porque eh, en las escuelas eh, que yo busqué, las privadas, pues de un tiempo para acá hasta la secundaria le dieron y, y después fue irse a sentar y fingir que hacía exámenes y fingir que avanzaba. Busqué y busqué y en todas era la misma historia. Eh, lo pasé a la pública. Eh, la situación tanto de los maestros de educación especial es triste, no les pagan están peleando porque les den material, o sea, es, de pronto ya somos hasta los maestros, ¿no? Los maestros, los padres, los niños con discapacidad, no tenemos la importancia que los demás. Y es triste y, como les decía, cuando me presento como la mamá de Uriel, me tratan de una forma y cuando me presento como física, me tratan de otra forma. Es increíble, es penoso, ¿no? Y yo recientemente me salí de un grupo de ergonomía justamente por eso. De pronto estábamos en la reunión y resulta de que yo estudié física, tengo herramientas para entender los sistemas complejos perfectamente. Y eh, uno de ellos, eh, justo de España, con los que más he tenido fricciones, porque algunos, si no todos, eh, tienden todavía a jerarquizar a quien a que pues este, nosotros somos mestizos y que ellos son pues este, mucho mejores, eso consideran todavía. Yo pensé que eso ya no pasaba, pero sí sigue ocurriendo. Y de pronto mencionó que yo estaba en ese grupo por, como una especie de favor, lo dijo en otras palabras, ¿no? Porque yo no era como parte de los expertos y me ofendí muchísimo y le mandé todos mis títulos desde licenciatura hasta el doctorado y le recordé que yo tenía mayores estudios, este, mejor preparación que él para entender eh, los sistemas complejos, este, que él era eh, de otra carrera que nada que ver, ¿no? Este, y le pedí y le di, les avisé que yo no podría trabajar con un grupo así, ¿no? Él me dijo que, este, había entendido que por ser mamá de Uriel, este, yo tenía otra, otro nivel, o sea, menor, ¿no? Entonces, le dije que muchísimas gracias, pero yo no participaría en un show así, ¿no? Si es muy triste, eh, si les empezara a contar aquí, empezaremos a llorar todos, porque eh, mi vida y la de Uriel, nada que ver con lo que sucede en otros países, este. Cuando no he ido a otros países, no lo quedan mirando. Siempre me dicen puede quedarse aquí. Hay asociaciones que pueden ir a recogerlo a su casa para llevarlo a la escuela, eh, eh, cosa que aquí para nada, ¿no? Pues aquí estoy luchando, luché muchísimo para que él, la cual ella pudiera afirmar eso. Y yo hablé con la directora y le dije: eh, mi niño pequeño no se avergüenza, me ha preguntado por qué tenía que avergonzarse, ¿no? Él ni siquiera concebía que esa era una razón para penarse. Y, y le digo, y como lo dice la profesora, lo hace llorar y lo hace entender que existe una diferencia entre su hermano y los demás hermanos. Es eh, muy triste lo que ocurre, pero también tengo mucha fe en que cambie. Eh, a él ya no le va a tocar eso, ¿no? Eh, pero tengo esperanzas de que los, eh, las generaciones siguientes no continúen en esa actitud porque es eh, no solo una afectación al, a la persona con discapacidad, sino a su familia y a la sociedad completa, no permitirle las oportunidades de incorporación e inclusión dentro de la sociedad a una persona eh, que se merece estas oportunidades. Es una violación a los derechos humanos flagrante en muchos sentidos en el derecho a la salud, a la educación, a los derechos humanos básicos con los que se supone que contamos de acuerdo a la Constitución. Sí, se los resumo, pero no les cuento más porque es bastante, bastante duro. Retomando esto que nos dice, eh, voy a leer una pregunta que hay en el chat. sí ¿Qué? ¿Cuál cree que es la mejor forma de generar estos cambios culturales y erradicar poco a poco la discriminación? Ajá, Hablarlo de ello, hablar de ellos. Sentarnos así, frente al público y comentar lo que sucede. Esa es la mejor forma. Eh, hay gente que se pone mal, que no le gusta, y a otros nos causa mucho dolor escucharlo, ¿no? Pero el hacerlo público, el hablar de ello es la mejor forma en que todos empezamos a concientizar lo que ocurre y asumir que debemos cambiar. Gracias. Eh, otra pregunta dice, ¿considera que eh, este sistema de jerarquía, en el sistema de salud y esta división entre el médico y el paciente con discapacidad existe solo en México? O... Uh -huh. No, no, no. Este, existen muchos países y existe de forma diferente. Como les decía, en Argentina hay un acercamiento al paciente, dime tú, pero si eres discapacitado, pues ya ya perdiste muchos puntos, ¿no? Aquí es como, como el paciente y luego el discapacitado aún más abajo, ¿no? Más, más, o sea, es mucho más fuerte la jerarquía aquí en México. Eh, en otros países de América Latina, Ecuador, este, Colombia, es más o menos similar. Eh, hay unos cambios en Uruguay que no, no, no es tan visible como aquí. Y como les decía en Estados Unidos, que yo muchas cosas eh, no me agradan de hallar, ¿no? Del mismo sistema de salud que se basa en el dinero exclusivamente. Eh, pero la atención a un discapacitado sí es mucho mejor. Que lo he llevado eh, y... Y me, me sorprende, ¿no?, que me entregan en primer lugar mi lista de derechos de los pacientes, que son como 27, me parece. Aquí nos dan 10 y esos son, no son nada formales, ¿eh? O sea, si uno va y pelear en base a sus derechos, eso no sirve. En cambio, allá sí se puede uno apoyar en esos derechos para defenderlos de forma legal, quiero decir, ¿no? Y son como siete obligaciones. Aquí son 10 derechos de los pacientes y 10 obligaciones que que más o menos desprotegen a los derechos que, que, que te dan. Sí hay mucha diferencia y este, en Canadá también se da así. Hay una inclusión eh, de las personas discapacitadas como parte de la voz de los pacientes. Este, pero hay algunos problemillas ahí entre las jerarquías entre médico y paciente al grado de que he estado en reuniones en que el paciente grita y... Eh, porque ha sufrido mucho justo la actitud del profesional de salud ¿no? este, eh, eh, a mí me sorprendió mucho no porque esperaba algo mejor de Canadá pero pues eh, evidentemente no son perfectos ¿no? en Europa sí me sorprende que el, hay mucho más empoderamiento la gente se para y le exige eh, este, así como con mucho más este poder y con mucho más energía que aquí en América. Sí, hay mucha diferencia. Muchas gracias. Eh, otra pregunta, Denise Rojas, dice, eh, ¿cuál cree que es el papel de la comunidad científica ante estos casos de jerarquía, discriminación y de violencia obstétrica? ¿Cree que desde una postura de personas de ciencia ¿Deberíamos cambiar o tomar cierta postura frente a estos dilemas sociales? Refiriéndome a que muchas veces se ve a la ciencia o a la comunidad científica como ajena a la sociedad no científica. Sí, eh, sí creo que los científicos deben de tomar una postura. Es un tanto compleja, ¿no? Me lo dicen a mí y si como física me habían dicho, toma una posición, eh, me hubiera resultado... Difícil tomar mis herramientas científicas y pararme y decir las cosas, pero como mamá y como física ya es otra cosa. Sí. Involucro ambos aspectos eh, y de esa forma también los científicos, o sea, les digo que este grupo está formulado por varios científicos y, y mujeres, ¿no? Mujeres científicas que de pronto se paran y dicen esto está mal. Y tomemos esta postura y, y encabecemos los movimientos de pacientes, eh, llevemos la voz de los más vulnerables. Eh, es algo que en la Facultad de Ciencias se da mucho. En la Yo creí que cuando eh, eh, este, entraba a la Facultad de Ciencias se acababa todas esas grillas y todas esas, este, lo que ocurre siempre en las escuelas, de que vamos al mitin, de que hay que protestar. Y es ahí donde se dio mucho más, donde realmente me reclutaron y me formaron, ¿no? Y no dejarme, no permitir que se violen los derechos eh, de nosotros y de nuestra comunidad y de nuestras familias, ¿no? Porque al final, o sea, tarde que temprano, un familiar puede resultar afectado si no tomamos una postura. Muchas gracias. Eh, para uh -huh. finalizar... Yasmin Martínez pregunta, ¿cuál ha sido su motor para no darse por vencida en la búsqueda de concientización eh, al respecto? Eh, mi motor es mi hijo. Cada día me paro, lo veo, este, disfruto el día con él, pero lo sufro también, sus padecimientos, el darle de comer en la boca, el que todo ese tiempo que me preguntó, mamá, ¿por qué a mí me pasó esto? Mamá, porque yo no puedo tener novia, mamá, porque yo no tengo amigos. Ese es mi motor, ¿no? Eh, él cada día me recuerda cuál es mi papel en este mundo, ¿no? Cada día me da fuerzas, cada día me, me lo trae la, al frente, ¿no? Uh -huh. eh, cuando digo ya voy a llevar una vida más cómoda y lejos de tantas mmm, discusiones, todo eso, él aparece, él se levanta y me lo recuerda. Uriel es el motor en, en mi vida. Muchas gracias, doctora, por darse un espacio en su tiempo para poder acompañarnos en esta entrevista. Finalmente, me gustaría, eh, si quisiera darle algún mensaje, aquí, eh, por lo menos en la reunión tenemos a ingenieros, eh, médicos de física, eh, ¿Podría dar un mensaje eh, como pacientes y como próximos profesionistas? Sí, sí. Eh, eh, cuando yo acudo a una escuela de medicina o a las facultades, les recuerdo que al final del día todos vamos a ser pacientes en algún momento. Todos podemos tener un familiar con alguna discapacidad o, per, que, o perteneciente a un grupo vulnerable por la razón que sea, por ser mujer por ser indígena, por ser diferente, eh, y que, eh, que al contrario de lo que muchos creían cuando yo me inicié en esta especie de revolución o movimiento, mi idea no es eh, provocar o molestar a los demás, sino todo lo contrario. Creo que eh, todos formamos parte de un equipo que puede cambiar este mundo. Todos podemos mejorarlo y que eh, la perspectiva, visión, propuestas eh, e ideas que todos formulemos desde, desde nuestra propia formación académica y vivencias, tanto de nuestra sociedad como de nuestra familia, nos ayudan a, a aportar cosas valiosas, a ir construyendo un futuro mejor para todos a estar orgullosos de, de lo que vamos haciendo como una, eh, un gran equipo y como un, un, un, una nueva forma de ser, eh, eh, de pertenecer a la sociedad en la que estamos viviendo. Ahorita frente a la pandemia de, del COVID, nosotros los pacientes afectados hemos estado reuniendo fondos y hemos llevado caretas, este cubrebocas y material a los hospitales. Eh, tanto para los profesionales de salud como para los policías y personal de intendencia, porque tenemos un derecho eh, eh, a la salud, pero también un deber con los demás, apoyarnos todos mutuamente. Ese es mi mensaje y. Y quiero invitarlos a que lean en la página de la Organización Mundial de la Salud, la Declaración de Londres. Ahí está nuestra misión, visión y objetivos eh, que se resumen en lo que les he platicado en esta, eh, en, en esta, eh, digamos, entrevista, charla o, o digamos, conversatorio. ¿no? Bueno. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también muchas gracias por el mensaje que nos da, es parte del objetivo de este uh -huh. evento sí. y realmente tener perspectivas diferentes, no nada más de médicos o de ingenieros, claro. es muy nutritivo todo esto y que siga creciendo este interés sí. por generar la cultura de la inclusión en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Claro. Sí, no, de nada. Por último, quiero compartirles que la Organización Mundial de la Salud está haciendo grupos multidisciplinarios para hacer las diferentes este, herramientas que maneja y guías. Entonces, es una oportunidad para todos. Ya hubo ingenieros en esta guía que fui yo. Estaba yo como física, había biólogos, microbiólogos, obviamente médicos y enfermeras. Y creo que eh, trabajar así multidisciplinariamente. Nos abren las oportunidades a, a mejorar estas herramientas que sirven para todo el mundo. Y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a usted. Eh, nos pregunta José David Martínez si de casualidad se pudiera compartir su contacto para poder. Ah, sí, sí. sí, me pueden escribir, creo que tienes mi correo. Okay. Sí. Entonces yo coloco, bueno, colocamos en un momento en las redes y ahorita en el chat, el correo de la doctora claro. para que puedan comunicarse con ella. Sí, si quieren saber más de Seguridad del Paciente están invitados. Es un grupo que se llama Observatorio de Pacientes por la Seguridad del Paciente en Facebook y estamos pacientes de diversas partes del mundo, este, profesionales de salud también de diversas partes del mundo y… Este, en su mayoría se habla hispana y ahí este, le subimos todo el material nuevo que tiene que ver sobre todo ahorita con la COVID-19 que puede ayudarnos ¿no? muchísimo, tanto para el autocuidado como para, este, como para poder contribuir en pro del y enfrentar ¿no? adecuadamente el, esta terrible epidemia que que nos tiene sumergidos en el confinamiento. ¿no? Muchas gracias, doctora. Es un honor para nosotros tenerla en este espacio. Gracias a ustedes. Bueno, eh, terminamos con la entrevista. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook y aquí también en Zoom. Y seguiremos con la programación del evento incluyente edición Día de Muertos. Gracias a todos. Hasta luego. Tardes. Sí.